José Emilio Cortorreal denuncia fue víctima de robo luego de que le diera una bola a una persona a quien identifica como Randy Ortiz y saliera de su vehículo a comprar algo. Momento el que el presunto ladrón aprovechó para robar su vehículo. Una jipeta CRB. Yo estaba con el equipo, yo me una bola de tipo, Le monté a un plumón, Ella y se fue. Ajá, ¿Cómo llama esa persona? dice Randy Ortiz. Ok, ¿de dónde usted viene? Sí. Francisco. Yo de la yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,